Nosotros los Mapuche entendemos que el espacio territorial es fundamental para que podamos desarrollarnos como pueblo. Fabricar fallas es producir libertad en serie. ¿Dónde se graban las ideas? ¿no? ¿En dónde se registran? ¿En dónde están? ¿Y dónde evolucionan? Cuando la idea anarquista, que era un día anterior y para mí más, más bella y más trascendente, era la idea de amar a todos eh, por igual, ¿no? sin apropiación, sin celos, sin, sin, sin el egoísmo y sin la avaricia del que se siente que, está, que, que, que, que tiene posesión sobre el cuerpo del otro. ¿no? Bye.